Estamos esta tarde aquí en Córdoba, 23 de marzo del 2019, en las Jornadas Laicistas que organiza Europa Laica, esta es la número 14, para hablar sobre un tema genérico, pero muy importante, que es laicidad y democracia hoy en España. Estamos desarrollando distintas ponencias y en una de ellas pues, participa Julián Guita. Julio Anguita, en fin, huelga presentación, eh, todo su currículum personal y político es conocido, pero nos interesa, quizá desde la distancia, desde no estar en primera línea de la política, pues conocer algunas valoraciones sobre el tema del laicismo, del Estado laico, de la situación actual en España. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que te preguntaría, Julio, es cuál es tu visión, tu experiencia, de cómo está la situación de la laicidad aquí en España. El laicismo. Bueno, no nos bueno. no, vamos a ver si es que en mi intervención de la otra vez en las jornadas yo no hice la distinción, dije que estaban distinguiéndola, los papas hablaban de la laicidad sana y yo quiero hablar de laicismo. Está adelante. Porque lo otro es una trampa. Eh, yo es que creo que con la constitución en la mano, aparte de que de manera vergonzante eh, hace que mm, tengamos una cuasi-religión del Estado, por la puerta de atrás, en pleno siglo XXI, con toda la experiencia vivida y estando en la Unión Europea, el que haya privilegios para una iglesia, sea cual fuere, es escandaloso, pero no solamente escandaloso, va contra toda la experiencia filosófica de siglos atrás rompe incluso con pensamiento cristiano estamos en la tierra de Osio Osio se enfrenta al emperador Constancio y le dice Osio era el obispo de Córdoba, el que escribió el credo y le dice eh, emperador, tú te digas de lo tuyo las cosas de Dios son nuestras es decir, una comunidad religiosa como el cristianismo que creció luchando contra la religión de estado, ha terminado ella enquistándose y viviendo eh, y viviendo de la religión de Estado ha hecho una simbiosis yo creo que una unión hipostática como suelen llamar entre ellos ¿no? y claro, esto es un problema secular porque no hay separación de campos es decir, estamos como en una sociedad eh, oriental lo sagrado y lo profano se mezclan no se diferencian, eso es una confusión impensable a la luz de los derechos humanos la ilustración, la racionalidad es un disparate pero claro, esto tiene unas causas, tiene unas consecuencias y sobre todo tiene una historia, que es lo que voy a plantear ahora aquí brevemente, claro. Bien, pero qué duda cabe que nosotros a veces desde Europa laica, desde las personas que defendemos el laicismo, a veces enfocamos y creo que con razón apuntamos a la Iglesia Católica, la mayoría aquí en España, pero esto es una razón de, de Estado, una cuestión política. ¿Por qué? Las fuerzas políticas. Al menos los que tienen capacidad o han estado en el gobierno, dejan pasar esa situación que tú has definido como esa simbiosis, en fin, perniciosa. Bueno, yo recuerdo todavía cuando escribí la carta al obispo de Córdoba en el año 61, la que se lió, me llamaron hasta desde la dirección máxima del propio Partido Comunista. Yo, yo no cedí, ¿no? no cedí. Porque es que parece que es un tabú. Y ya va siendo hora de que simplemente con educación, con cortesía, se separe. Porque a la luz del pensamiento racional no tenemos por qué lo que no queremos tragarnos fabulaciones, tragarnos mitos, sobre todo de una religión que surge de un supuesto hecho histórico y de la filosofía griega, que esto reconozca del propio Benedicto XVI. Entonces, que hagamos casi una religión de Estado, porque hoy estamos casi en una religión de Estado, el que el ejército ponga la bandera media-asta el que desfilen tropas en las procesiones, el que el, rey, el jefe del Estado vaya a misas como jefe de Estado, ¿no? el que haya subvenciones para la Iglesia Católica. Por favor. Esto no se tiene en pie Ya, pero Julio, pero el problema es que los análisis Los tenemos claros Y las eh, distorsiones también No eh, preguntes que por qué se hace No, que, Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es en tu opinión? Porque la razón Porque tú desde tu puesto como alcalde Y como dirigente Has podido vivir también esa disociación No, no sí. digo en tu persona, sino en la acción política sí, Pues te voy a decir por qué Falta valor En nombre del voto ...o de hay que estar en las instituciones... ...falta algo fundamental en este país... ...valor cívico... ...virtudes cívicas... ...virtudes republicanas... ...es decir, la defensa serena, razonada... ...ponderada y equilibrada... ...de que lo, eh, ...la ciudadanía, lo cívico... ...es el ámbito donde se mezcla la política... ...no lo religioso... ...no, es que me han dicho mis ciudadanos... ...mira, yo no iba a las procesiones... ...y a mí no me pasó nada... La gente lo había asumido. ¿Por qué? Yo no hice de esto no hice de esto una, una exhibición, no insulté, simplemente que no iba. Y además yo lo veía que no era creyente, como he dicho. No pasó nada. Y claro, después de aquello, cuando el camino estaba hecho, llegaron otros alcaldes y retomaron, retomaron una senda que ya se había abierto. Mm. Es por, es por eso, porque estamos pensando que la gente nos enfade. Y yo te digo a ti, como alcalde que he sido, que a veces hay que enfrentarse a algunas partes de la gente y decir: Miren ustedes, esto no es así. Y si quiere usted, no me vote. Pero por ahí no se puede pasar. Y esto hay que decirlo ya. Estoy ya un poco harto y cansado de, de los políticos que se pliegan a todo por el voto. Me parece que están traicionando la función política. Ya, yo creo que, evidentemente, más participo de tu opinión de que falta un tema de valor, también es cierto, que lo que podemos reconocer que adelante tenemos un lobby político, económico e ideológico de primera magnitud. Y a los lobbies, en fin, también hay que, como te decía antes, con paciencia, pero en el camino, ¿no? Sí, pero para desmontarlo hacen falta acciones que surgen desde el último municipio. Si yo quiero desmontar esta pieza, pues si no puedo hacer más que destornillar los pequeños tornillos, empiezo a hacerlo. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, como ha pasado aquí en Fernandoña y lo que voy a decir, es que como la, la Semana Santa coincide con la campaña, pues desde Izquierda Unida han decidido que si no se haya campaña pues se retienen carteles. Pero es que esto es un auténtico disparate y desde Yo como miembro de Izquierda Unida estoy hartamente escandalizado. Me parece simplemente indecente. Porque además el adversario no te respeta tampoco. No lo han pensado así. El alcaldes que van a, a misa, los, allí los, los curas sueltan un, un chorreón insultando a la izquierda y ellos aguantan. Es que mi pueblo... No, tu pueblo no. Eres tú el que estás fallando, no tu pueblo. Yo te preguntaría entonces ya una pregunta más dura, que entiendo yo por lo menos. Tú has sido, además de alcalde, el coordinador general de Izquierda Unida. ¿En algún momento se había planteado desde Izquierda Unida, desde la dirección de Izquierda Unida, sancionar estatutariamente aquellos cargos públicos que se salieran del propio estatuto? No. No. no y te lo voy a decir por qué. Había tantos problemas. y Yo he vivido tantos problemas. Eh, yo soy coordinador de Izquierda Unida en lo que llamo la década prodigiosa. Te lo cuento. ...dos guerras del Golfo... ...la guerra de Yugoslavia... ...la caída del muro... ...la desaparición de la Unión Soviética... ...la crisis de los tigres asiáticos... ...la crisis de la deuda de América... ...la, la transformación de la OTAN... ...en una, en una organización que ya es totalmente independiente... ...de las Naciones Unidas... ...el Tratado de Maastricht... ...permanentemente enfrentamiento... ...lo que sí hicimos... ...fue, y sobre todo yo lo he dicho... ...en sesiones con alcaldes y concejales... ...lo hemos dicho... ...pero meternos en otro follón... ...cuando teníamos una crisis... Tú sabes que en la guerra tienes que separar los frentes principales de los frentes, porque es imposible. Ahora, hoy, si eso fuese hoy, pues primeramente lo que tendría que hacerse en Izquierda Unida, aún a riesgo de que se manipulase, es con una razón serena y un juicio equilibrado, separar los dos campos y decirle a los militantes al consecuente. Estoy ahora mismo hablándole a mis compañeros de Fernando Inche ya está bien es que esto lo quiere la gente bueno pues imaginar a la gente quiere hacer urbanizaciones clandestinas y tú no puedes ceder es que me han elegido no, a ti no te han elegido para que vayas a misa a ver si te demoras cosas claras ¿no? y ya para acabar la terminar esta entrevista alguna idea, no digo feliz pero por dónde arrancarías tú para avanzar en la laicidad Ahora mismo, como persona, pues lo que estamos haciendo, ahora si fuese cargo público, pues naturalmente en, y fuese un eh, alcalde, pues está clarísimo, desvinculación total, esto que se ha hecho en Rivas Macía Madrid, uh -huh. me parece que es extraordinario, y en los discursos, de manera clara, no acudir a ningún acto religioso, lo cual no impide que al segundo día te encuentres con el obispo, por los saludos, porque... Pero ya está, es decir, además ser educado. De, educado con la iglesia y distante. Y cuando digo distante significa tratar a la iglesia como a todos los demás. Te voy a contar una anécdota que explica dónde está el punto débil. Vine yo hablando con Sebastián Martín Recio, compañero mío que, de Izquierda Unida, y por, el, por aquí, cerca de la catedral, y está diciendo: Mira, Seba, de perseguir nada. A la, a la iglesia hay que tratarla como cualquier otra, es igual, a todos con la misma ley. Y pasó un señor: dice, No, no, con lo mismo no nosotros somos distintos gracias a la iglesia usted tiene libertad. le dije, mire usted señor usted no tiene ni idea de historia, lea usted los crímenes de la iglesia, claro, ya me pelancé pero tú fíjate cuando le dice, no, no, usted como los demás nada de discriminación negativa, ni positiva usted como los demás, se encrespan, ¿por qué? porque han tenido siglos privilegios se han metido dentro de las finanzas, dentro del poder se han enquistado dentro de él, es una especie de ¿cómo se llama? de parásito ¿Eh? de parásito, que ha querido tener la educación como en el concordato del 1851 y claro, pues no quieren dejarlo pero claro, lo que no saben es que ya el cristianismo ellos lo están desprestigiando y ya se para muy bien lo que es catolicismo del cristianismo, el catolicismo es otra cosa es religión oficial del Estado es el imperio romano hecho institución con la Cruz por lo alto muy bien, pues eh, Julio, muchas gracias por tu testimonio y hasta la próxima ¿Vale? Muchas gracias.